Hola a todos y a todas, hoy voy a mostrar un tutorial básico de cómo usar Photoshop. Bueno, lo que voy a mostrar en el tutorial de hoy va a ser la barra de herramientas de la izquierda y qué son y cómo funcionan las capas que está aquí a la derecha. Eh, me descargué una foto de Freepik de un perro. Freepik es una aplicación eh, que está en Google que tiene imágenes gratis, en buena calidad eh, las cuales te puedes descargar y hay un poco de todo, está muy buena, se las recomiendo voy a empezar por la barra de herramientas de la izquierda les voy a explicar cómo funcionan las cosas más básicas de la barra de herramientas voy a empezar por la herramienta Lazo todas las herramientas que están acá la mayoría tienen una flechita ahí abajo cuando tiene una flechita si yo hago clic derecho me aparecen todas las opciones dentro de la herramienta que hay yo les voy a explicar algunas de las opciones ¿Qué genera el lazo? Lo que me permite el lazo es Que por ejemplo yo puedo Si yo selecciono esta parte Puedo ir al pincel Y pintar por arriba Solo me va a pintar por dentro De lo que yo seleccioné Por ejemplo Con control Z o comando Z Si tienen Mac Se va para atrás una vez de lo que hicieron Entonces si yo pinto y pongo comando Z Se desaparece lo que hice Entonces volvemos a herramienta lazo eh, bueno, este es lo que hace el lazo normal si yo voy al lazo poligonal lo que me genera es una línea recta desde donde yo quiera hasta donde yo quiera puedo ir generándola y una vez que toco el principio se me cierra y, y tiene la misma función que el lazo normal y el lazo, herramienta lazo magnético es algo similar solo que eh, el lazo va siguiendo por donde yo pongo el mouse automáticamente yo no tengo que seleccionar no tengo que ir a, haciendo clic simplemente se va generando solo hasta que yo lo toque todas las herramientas tienen una letra rápida si yo me mantengo parado en la, en la herramienta va a aparecer la letra rápida que en este caso de la, de la herramienta lazo es la L Después, eh, la siguiente herramienta es la de selección rápida. Esta es algo similar, similar a la del lazo, solo que es más rápida y automática. ¿Qué genera? Si yo selecciono, como verán, letra rápida W, herramienta selección rápida, y selecciono al perro, ven que se me va seleccionando solo eh, las partes del perro. Esto sirve cuando tengo, un, más que nada, cuando tengo un fondo blanco porque se suele seleccionar todo de una, como ven en casos de, de por ejemplo acá que hay muchos colores, se pierde un poco eh, el Photoshop, entonces después habrá que arreglarlo manualmente, pero selecciona bastante automáticamente y suele hacerlo bien siempre para salir de lo que yo tengo seleccionado voy a la L, que es la herramienta Lazo, y toco cualquier parte y se sale lo que yo hice Luego tenemos la herramienta recortar. La herramienta recortar es tan simple como la una vez que la seleccionamos nos permite recortar la foto del tamaño que queramos. Una vez que la tenemos en el tamaño que queremos, ponemos Enter y se recorta. Así. No lo queremos hacer ahora. La herramienta cuenta gotas eh, muestra el color de la imagen que queremos por ejemplo, si yo quiero saber eh, exactamente de qué color son los ojos del perro toco con cuentagotas y acá que tenemos los colores automáticamente se puso el marrón del color del ojo del perro entonces, esto sirve por ejemplo, si yo quiero pintar con el pincel el pasto del color de los ojos del perro pero no sé perfectamente qué color es voy a cuentagotas selecciono ya después voy a pincel y pinto. Genial. Después, herramienta parche. Esta, es, esta herramienta es muy buena. Eh, la tecla rápida es J. ¿Para qué sirve? Sirve para reemplazar un área seleccionada por la que nosotros seleccionemos próximamente. Por ejemplo, si yo selecciono la trompa del perro, la nariz del perro, y me muevo para un costado. Ven, se, se, se copia el sector donde yo me moví y se superpone con el, el color que tiene la nariz en el perro. Entonces, no está completamente verde como está el pasto porque se superpuso con el blanco de la nariz del perro, de la trompa. Vamos para atrás. Después tenemos la herramienta pincel, que la tecla rápida es B. Con la cual podemos pintar lo que queramos, eh, tenemos, podemos usar distintos tamaños, distintas durezas, distintos pinceles, todo muy amplio. Después está la herramienta de tampón de clonar. ¿Esta para qué sirve? Esta también, si hacemos clic derecho en la imagen, podemos achicar el tamaño o la dureza y también se encuentra acá arriba. Todos los ajustes de todas las herramientas están acá arriba. Entonces, ¿el tampón de clonar para qué sirve? Si yo en Mac selecciono la op el option, toco por ejemplo el ojo del perro y después me voy al pasto, me va a copiar exactamente el ojo del perro y si yo voy bajando, automáticamente como está la flechita, la crucecita esa ahí va copiando la parte de la imagen que yo seleccione. y si voy para arriba arranca desde el punto que yo seleccione. Entonces ahí, por ejemplo, tengo dos perros. Está la goma, herramienta borrador, que es letra rápida E. Si yo no tengo nada de fondo, se me borra a blanco. Bueno, eh, la herramienta enfocar y desenfocar, la herramienta sobre exponer. La herramienta pluma no las voy a explicar. Después está la herramienta texto la herramienta texto, si yo selecciono, se me aparece ya el lorem lore ipsum automáticamente. Yo puedo seleccionarlo todo, escribir algo, como, no sé, hola. Y acá tengo todos los ajustes, el color, eh, la tipografía, el tamaño, todo, tengo todo, todo, todo. La manito que está acá, que la letra rápida es H, sirve para si yo acerco, por ejemplo, con, con la lupa que está acá abajo o con los dos dedos juntos en el mouse, yo acerco la imagen, puedo moverla al sector que yo quiera con la manito. Bueno, la lupa, como recién expliqué, es para alejar, alejar o acercar, que acá tengo la opción. Pero bueno, yo quiero que la foto se ponga en pantalla completa de nuevo. Pongo doble, hago doble clic en la manito y se me pone automáticamente. Bueno, acá debajo, como ya expliqué antes con el pincel, tenemos los colores. El color que está arriba es el color que estamos usando. Entonces, si yo uso el pincel, acuérdense, tecla rápida B. Eh, se me va a pintar de marrón. Si yo selecciono la letra X automáticamente se cambia el color que está abajo, que es blanco en este caso y puedo pintar sobre con blanco ahora pasamos a la parte de capas, lo bueno que tiene Photoshop es que trabaja con capas, esto qué quiere decir, yo tengo eh, mi foto original que es esta que está aquí abajo yo puedo duplicar la capa por, haciendo lo siguiente, o haciendo clic derecho, duplicar capa, acá puedo poner el nombre de la capa o Seleccionando, seleccionando la capa fondo y haciendo comando J en Mac o control J en Windows eh, y automáticamente se me duplica la capa si quiero cambiarle el nombre hago doble clic sobre el nombre capa 1 y ahí le pongo el nombre que yo quiero y está bueno que a menudo que vamos editando la foto cada edición que hagamos dupliquemos la capa que tenemos porque eh, de esta forma, si nosotros nos equivocamos o algo no nos gusta, no hay que empezar de cero porque, por ejemplo, si yo edito toda la foto y a lo último no me gustó la primera edición que hice y no dupliqué la capa, tengo que empezar de nuevo. cambio, Si yo cada edición que voy haciendo hago una capa distinta, puedo borrar solo la capa que no me gustó y todo lo demás va a quedar igual. Voy a, dar, voy a mostrar un ejemplo. Voy a empezar. Por ejemplo... Duplico los, eh, la capa, ¿no? Selecciono con herramienta selección rápida los ojos. Solo esta parte. Eh, voy a pincel, le voy a bajar la opacidad a 14 y los voy a pintar con blanco, pero muy poquito. Casi no se note. Ahora lo que voy a hacer es, voy a ir a... Eh, herramienta lazo voy a seleccionar esta oreja voy a ir a pincel de nuevo voy a poner un 50 voy a poner el color marrón y voy a pintar la oreja así después la otra oreja se la pinto bueno, si toco los, el color de acá, me aparecen todos los colores que, que podemos usar Bueno, estoy haciendo algo raro, ¿no? Pero si yo hago esto en toda la imagen y después me doy cuenta de que los ojos no me gustaban así tengo que empezar todo de nuevo Entonces, si lo hubiese ido haciendo por capas podría ahorrar solo esto, que sería una capa y estos quedarían igual Gracias por ver el video, espero que te haya servido. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal. Y si querés saber algo específico sobre Photoshop, poneme en los comentarios, así veo hacer un tutorial sobre eso. ¡Chao!